Todos, hoy os hago un vídeo de Hide Shocker Infinity. Poker The Way. Así se llama el protagonista. Bueno, como sabréis, que los vídeos que yo subo. Son de mala calidad, algunos son malas de calidad, pero no pasa nada. Mira, oh, el culo. Mira, es el mano del profeta, el dirigible insignia de Comstock. Hay que lograr subir a bordo. Quédate aquí, yo me ocuparé. O lo hacemos juntos o lo hago yo solo. En cualquier caso, necesito saber que está hecho. Ah, oh, The Wit. Te resistes a la profecía como una piedra lanzada con una onda. Qué emocionante es el lanzamiento. Qué impresionante es la cúspide. Y qué aterrador. ¡Mira! ¡No cubierto! ¿No irán a estallar? No, no es eso. Es que son... Mira a tu alrededor, Elizabeth. Construí todo esto para ti. Eres mi heredera y mi sangre. ¿Qué ha hecho de Wig por ti? Para él, si sí es lo que siempre fuiste, un medio para lograr un fin. Bueno... Ostras... El mismo ticket. Bueno. Quisiera decirle que... Esto es una play. Este juego es de play. También vale para, para ordenadores. Y no... Como mucha gente dice que, que cuando se tiene que tener un, una cosa para hacerse, como un móvil o un, una cámara y se matan el sol. no Y ya